Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy os voy a mostrar uno de los métodos de marketing de afiliados más fácil que puede haber. En 10 minutos lo tenéis montado, no necesitáis hosting, no necesitáis dominio, no necesitáis más que vuestro correo electrónico y redes sociales, que es de donde vamos a sacar el tráfico. Es un método muy sencillo, yo lo tengo orientado al mercado anglo, pero puede funcionar para el mercado hispano. En el mercado hispano no lo he puesto en marcha, pero si sí en el anglo es completamente trasladable. Así que tú mírate cómo va la estrategia, cómo va el método, porque te puede servir también para el mercado hispano. Te lo voy a mostrar todo paso a paso para que tú veas qué sencillo es, pero antes...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 a que guardes este vídeo en tu lista de reproducción favorita si no tienes una haz una inmediatamente dale click al botón de más dale a guardar ponle listas pon una lista que se llame marketing de afiliados con Betty Romerito o ganar dinero con Betty Romerito y guarda ahí este vídeo para que lo tengas siempre a la mano y sin más dilación vamos a ver cuál es el método de marketing de afiliados más fácil que yo tengo que te va costar solamente 10 minutos este vídeo va a durar más de 10 porque tenemos la presentación tendremos la despedida y todo el proceso paso a paso mira para esto tú necesitas evidentemente un programa de afiliados que compartir este programa de afiliados yo lo voy a sacar de clickbank pero tú lo puedes sacar de, de digistore de Hotmart si tiene productos en inglés o del sitio que tú quieras, siempre y cuando sean productos digitales en inglés. Insisto, puedes trasladarlo al mercado hispano. Yo lo hice con ClickBank. Te voy a mostrar ahora mismo lo que yo he buscado. Esto es ClickBank. Darse de alta es muy sencillo, le das clic en Start Here y te van a pedir todos tus datos para que veas todo. Vamos a personalizar tu experiencia de Clickbank, bla bla bla. Como es un poco largo, pues hazlo tú sin ningún problema. Yo ya tengo cuenta en Clickbank, así que me voy a loguear, le voy a dar clic en Login. Esta es mi cuenta de Clickbank la cuenta demo en la que hago los tutoriales esta no tiene nada de nada está vacía solo me sirve para hacer tutoriales mira me voy a ir al marketplace aquí donde dice marketplace le doy clic y voy a buscar productos en el marketplace pues aquí abajo vienen todas las categorías y voy a hacer este tutorial con una categoría que no es de ganar dinero ni de keto ni de nada para que veas que también sirve con otro tipo de categorías le doy clic a Parent Families, sin más. No cojo ninguna de, las ninguna de las categorías de abajo, solo aquí. Y me voy a la primera. Y la primera dice Children Learning Reading. Amazing Reading Program, Parent's Love. Es un programa para enseñar a leer a los niños. Y está muy bien. Además, mira, dice un Recurring Reveal de 42 dólares. Es decir, es recurrente. No solamente gano... En la primera conversión de 23. Sino que además es recurrente. Este me gusta mucho. Que ha aparecido en programas de tele. Que es súper efectivo. Bla, bla, bla. Está súper bien. Tiene, tiene todo. Tiene la, la página de afiliados. La voy a abrir en una ventana nueva. Y vamos a ver cómo es este. La vamos a abrir también. Esta es la página de afiliados. Bienvenido aquí. Bla, bla, bla, bla, bla. Mira lo que cuesta. Los upsells está muy bien. Y vamos a correr esta oferta. Esta es la página de ventas, mira, está muy bien, aquí ponen a los niñitos para que aprendan a leer a temprana edad con lecciones fonéticas. Tienen para capturar los emails de las personas, o sea que pueden convertir más con el email marketing, 39, muchas pruebas de, de que la gente está contenta. Esta es la que voy a promover. Yo me voy aquí. Y voy a copiar mi enlace de afiliado. Y aquí donde dice promover, le doy clic a promote. Vamos a ponerle aquí tracking ID. Vamos a poner FB. Punto. El default. Hay una nueva landing. Esta tiene un, un trial de 9. Así que podemos cambiar a esa. Esta, por ejemplo. Vamos a darle clic. Y le vamos a crear el hoplink. Ya lo tenemos. Este es nuestro hoplink. Lo copiamos. Lo ponemos en un blog de notas. Aquí, control V, ahí está nuestro enlace, lo voy a poner por aquí Voy a ponerle aquí, para que sepamos de qué estamos hablando Y estamos hablando de nuestro librito, para que los niños aprendan a leer Que es este, lo copio también y lo voy a poner aquí Para que yo sepa lo que es, y le voy a poner click back Listo, ya está, ya lo tengo ¿Lo puedo acortar? Sí, pero de momento lo voy a dejar ahí ¿Qué voy a hacer con este enlace? Porque lo que yo quiero es ganar dinero con este programa. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a ir a Google y voy a poner la siguiente frase de búsqueda. Voy a Google y le voy a poner Bestseller Kids, Kids, Books. Kids Books. Vamos a ver los libros más vendidos. Ah, ahí está, mira, los libros más vendidos para niños. Hay un montón, hay una barbaridad. Como hay muchos, voy a ir yo a esta, que es del julio del 22. ¿Ves? Esta es la más, una de las más nuevas. Las demás son del 2020. En fin, entonces voy a esta. Y voy a elegir uno de los libros mejor vendidos. Por ejemplo, vamos a bajar. Mira, esta es bonita, la del Caterpillar. Esta, The Very Hungry Caterpillar. Esta es la que yo voy a coger, porque es un libro bonito. Y a la gente le gusta, y es para niños. Bueno. Y este libro se los voy a regalar a la gente. No te preocupes que no vas a tener que comprar cientos de libros. Simplemente se las vamos a regalar. ¿De dónde la vamos a sacar? Bueno, pues de una página que se llama zlib.org. No te preocupes, aquí abajo te voy a dejar los enlaces para que tú no tengas ningún problema. zlib.org. Date de alta porque es mucho mejor para que tú puedas trabajar. Y vamos a dar clic en Books. Le damos clic a Books. Y vamos a buscar nuestro libro. Y nuestro libro era The Very Hungry Caterpillar. Le vamos a dar a Search. Y aquí la tenemos, mira. The Very Hungry, The Very Hungry, The Very Hungry, The Very Hungry. Hay un montón. Y nosotros lo que tenemos que hacer es descargarla. Mira, aquí está para File, PDF, PDF, 1.2 megas, 1.50, 6.29. Bueno, nosotros vamos a coger una cualquiera, por ejemplo esta. Y la vamos a descargar. Aquí dice Download. Como es un PDF, la vamos a descargar sin más. Le damos clic a Download. Pues ahí está, se está descargando y lo que vamos a hacer es regalar este libro, pero no lo vamos a regalar así como así. Luego nos vamos a una página que se llama Setya, Setya PDF, no te preocupes, abajo te voy a dejar todos los enlaces y vamos a subir nuestro PDF. Subimos el que acabamos de descargar, el Caterpillar, subimos nuestra, muy bien, ahí está y lo que vamos a hacer es poner nuestro enlace. Entonces, vamos a buscar una página. Por ejemplo, esta página está bien. Y aquí, en este huequecito, vamos a poner nuestro enlace. Vamos a poner un texto. Y aquí vamos a ponerle click here to, to discover, discover the best way to teach kids to read. Listo. Eh, aquí para descubrir de la mejor manera Listo, perfecto, no hay nada más que hacer Y lo que vamos a hacer después es ponerle un enlace Entonces vamos a dar clic aquí A donde dice links Seleccionamos todo el área ¿Veis? Todo el área Y ahí le ponemos un enlace ¿A dónde? Pues a nuestro Producto de Clickbank Le voy aquí, le vamos a dar clic aquí Listo, aplicamos los cambios Está procesando Como es el libro chiquitito, solo vamos a poner esta Tú puedes ponerle más enlaces, de hecho cada cuatro o cinco páginas pone enlaces. Este librito es de ocho páginas, así que bueno, lo vamos a dejar ahí. Le voy a dar a Download, ya está, me lo está descargando. Y a continuación lo voy a subir a Google Drive. Me voy a Google Drive, yo ya tengo una carpeta que se llama Kids y aquí arrastro el archivo que acabamos de crear. Lo voy a subir, simplemente lo arrastro, lo dejo caer y ya está. De Berihang y Caterpillar, lista. Fíjate cómo está tan bonita, le doy doble clic para que la veamos. Mírala, aquí está. Clic here, tú ves, ahí está el, el, la manita de que lleva un enlace. Puede haber puesto otro enlace por aquí o por aquí, pero como es tan chiquitito este libro, pues oye, así lo dejamos, ¿vale? Y este es el que vas a compartir. Vamos a darle clic a botón derecho, compartir y le decimos Cualquier persona con el enlace aquí. Cualquier persona con el enlace. Y vamos a copiar el enlace. Enlace copiado. Lo voy a poner en mi blog de notas. Y vamos a poner aquí. Enlace. A compartir. Y ahora lo que voy a hacer. Es irme a Facebook. Y en Facebook. Voy a buscar grupos. De ayuda para los niños. Ves aquí hay un grupo de Teaching Kids. De 59 mil miembros. Yo estoy unida. Me he unido para hacer el tutorial. Si no, tendría que haberme unido antes y no hubiera podido hacerlo Bueno, pues ahí está Y yo voy a escribir un mensaje ¿Qué mensaje? Este que ya tengo preparado Lo voy a poner ahí Hey, I recently bought Vamos a ponerlo correctamente Recientemente compré Y vamos a poner entre comillas hijo hungry caterpillar On digital, es decir, en formato digital Para mi chico creo que es un, un libro muy muy bonito para niños, conseguí mi copia y si alguien la quiere también leer a sus niños, siéntase libre de contactarme, eso es todo y le damos a post, y cuando la gente me contacte, lo que yo les voy a dar es el enlace de Google Drive, el enlace que ya tengo aquí, este enlace, y la respuesta va a ser la siguiente hey, thank you for reach me this is Your the the kid will be loved. Ahí está ¿Qué quiere decir? Gracias por contactarme Aquí está el libro tu chico, A tu chico le va a encantar O a tu niño o podemos, Lo vamos a dejar así Cuando me contacten Y cuando lo empiecen a leer Verán el mensajito oculto que les hemos puesto en el libro E irán para allá Te sirve para cualquier nicho en este caso yo le he hecho para un nicho de niños, para que veas que se puede hacer con cualquier tipo de nicho. Mientras haya gente en grupos de Facebook, tú lo puedes compartir. Y lo puedes poner en cualquier otro lado, no solamente en grupos de Facebook. Si tienes una cuenta en Instagram, pues puedes ponerle, hey, he comprado este libro para mi niño en formato digital, si alguien más lo quiere, me contacte y se lo paso. Punto. No hay nada más que hacer. Muy sencillo y muy rápido. Bueno, Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Antes voy a recapitular. Mira, hicimos todo esto. Entramos a Clickbank a buscar un producto para niños en este caso. Buscamos el producto en Google, los más vendidos, y nos fuimos a la página zalif.org. Zalif.org. No te preocupes, abajo te voy a dejar todos los enlaces. Ahí buscamos el libro que era de los más vendidos. Y lo descargamos. Y una vez descargados, nos fuimos a la página setia.com y en setia.com hicimos la transformación del pdf y ese pdf lo descargamos y lo subimos a google drive en google drive cogimos el enlace y ese enlace lo reservamos para ponerlo en un grupo de facebook se acabó mientras más compartamos mejor porque la gente es un libro que van a necesitar, que les gusta, que quieren compartir, porque es de los más vendidos. No vamos a pedir correo electrónico, no vamos a pedir tarjetas de crédito, no vamos a, poder a pedir nada. Vamos a buscar cosas de las más vendidas, de los bestsellers de libros. Los vamos a descargar y se los vamos a dar gratis con nuestro subliminal mensaje para que compren nuestro producto, en este caso de Clickbank. Mágico. Bueno, marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este método para marketing de afiliados, súper fácil. En serio te va a tomar solo 10 minutos cuando cojas práctica. Yo me he tomado más tiempo porque he tenido que estar explicando, pero es muy sencillo cuando ya lo hagas tú solito. 10 minutos, empiezas a compartir y verás tus ganancias en poco tiempo. Eso sí, tienes que trabajar, si no, no verás nada. Marketer, lo dejo hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver el vídeo. Te recuerdo que abajo te dejo los enlaces.